vamos a pasar a otra información un invitado primero vamos a ver el video vamos a ver el video del invitado que se llama dinero se llama el artista vamos a ver su video clip. luego estará aquí en una entrevista vamos a ver estos muchachos están metiéndole bien vamos a ver el video está listo ahí Siempre visto como un gante. La foto sale por esa puerta con mi diamante. Antes yo estaba atrás, pero ahora estoy adelante. No te voy a hacer chiste porque yo no soy comediante. Quería ser pelotero, por ahora soy cantante. Para muchos soy humilde, pero para otros arrogante. Tú estás como fui lo que te me ha vuelto un informante. Yo no soy tu curioso sé que traiga tu mercante. Los gantes están buscándose la paz, paz. Ella no me ve con esta. el Con La musiquita me con la haca. Guá, me ha Vamos, Igual que traer un juradito. Para ponerlo ahí, pa. ¿Me entiendes? No, el hombre, el hombre está de pinos, un camarógrafo internacional que traen en ellos. Está activo y Moreno, güey. ¡Ay, guau! Wow. Está duro de señores, dinero con ustedes. Dinero así, dinero. Dinero en, dinero en persona. Bienvenido hermano. Estamos gracias, Estamos gracias, activos aquí, que lo crea. Primeramente dando la gracia a Dios por estar aquí de usted, que siempre me ha apoyado en mi carrera, el clan, el clan, el clan el dinero, los feos cotizados, ¿qué fue? Claro, los feos cotizados. Para que claro, Villaloma tiene que meterte ahí con ese coro. Claro, los fuegos cotizados. Cotizado, los feos cotizados. cotizados, los feos cotizados. <risa> no he vuelto pues, a mi hermano, bienvenido. Esto es una plataforma que de aquí usted va a salir pegado, esos Amén. Porque somos los maduros. ¿Sabes? Tengo fe. Claro. <risa> y, y, yo no tengo cuarto, pero sí tengo fe. Y, pena, y, y hay que darle darle duro. Dinero, háblame. El nombre, dinero en persona, porque viene. No, y me la estamos. Eh, oye. activo. activo. activo. Que lo que eso viene, ese de la eso viene, pero eso viene de, de la película de Dariyan, que de, de Caserío. De ahí tú sabes que a mí me gustaba Pilar esa película y yo cantaba y me llamaba Bicicariato, pero ese nombre no vendía, neto. Yeah. Ese nombre estaba Palomo. Entonces yo siempre mencionaba dinero en la película Fu", y me puse dinero y yo mismo me puse en persona. Ya, dinero en persona, muy bien. ¿De, de, de, de, ¿De qué parte de aquí de San Francisco tú eres? De Vista y Valle, Manhattan, ¿qué fue? Viste de Valle, la gente dura, miedo, son todos míos de Vista y Wey, Valle. Güey, el rey de Mahata, como y dicen, no, ellos, ¿cuánto, no boca. ¿Cuántos temas tú tienes ya profesionalmente? Bueno, profesionalmente este es el primero que tiro. Eh, por el flow que yo tengo, porque yo cantaba en esto, pero cantaba para el barrio, tú sabes, nunca di que di que había cogido, di que entrevista, pero ahora pero, todo y tú sabes. Pero tiene más temas que son más más Claro, cariño, más claro, cariño, ¿no? tengo, yo soy un psicópata. Pero yo tengo todos lo tengo, profesional que con esto que tú vas a soltar. a, todo a soltar y todo, tú me entiendes, que estoy demostrando que Tony Montana en la vuelta solo lo que está dando calambre ni bloque. Tú sabes claro, que ni en, uno, no. uno, en el bloque que uno sale y eso está en el bloque, ella tú sabes, da un pecado no, la ya. gente apoyando, el gran garante, el clan dinero, los fuegos que Todo el mundo, todo el mundo activo. Y veo que anda con unos muchachos que siempre ustedes... No, no... Los yo... Y ese camarógrafo, es, No anden no en eso. El, claro, el, el negro Monchi, claro que es... negro Monchi. Yo ando suave, yo ando con un coro de 70, eh. Claro, yo ando no, suave así es, hoy. Así, háblame del movimiento 5-6, tu opinión sobre lo que está sucediendo. Tú sabes que ahora mismo estamos en el ojo. Digo estamos sí. porque yo... Eh, soy parte, me considero soy parte del Movimiento 5.6 claro. en cuanto a detrás de manejo, ¿me claro. entiendes? Eh, ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se tome en cuenta que no sea una muerte como eh, la de nuestro hermano en yo? No lo que tengamos que trabajar, pero gracias a Dios, ahora, no están, no están observando más ahora, ¿tú me entiendes? Lo que hay que trabajar, yo estoy trabajando, yo estoy positivo, estoy puesto por trabajo, en una entrevista dije, dije que tú sabes, mucha gente quiere decir que yo soy arrogante, espérate, no tengo mucha gente dice que yo soy arrogante, y quiero poner claro para la gente, si ellos me dicen que yo soy arrogante, porque yo no ando saludando gente ni lambiando gente, yo me siento orgulloso de ser arrogante, ¿tú me entiendes? Ok, porque... que, que, que han dicho que tú eres arrogante claro. porque tú no le lambias a nadie. ¿Por qué no? Porque yo no tengo esa careta, Neto, de que te estás frenando a gente, tú me entiendes, tú me conoces y tú vas que claro, me quieres que yo claro. te vea. ¿Qué es lo que es Neto? Mucha gente dice, no, que yo tienes que conocer a la persona primero. Tienes que conocerme okay. primero para después tú decir que no, vaya, hasta lo lento me voy a quitar. Tú tienes que conocerme primero para después tú decir que yo soy arrogante, porque el que me conoce dice lo contrario. Le llega. El clan Garate el Clan Dinero lo fue cotizado. Te claro, no, no, no es así, dinero. Háblame de, de por qué decide ser artista urbano. ¿Qué te llevó a ti a, a, a eso? Neto, yo nací con ese flow, tú sabes, porque yo siempre he vestido picante así. Y me llegaban ideas, y entonces comencé como corita y vi que tenía el potencial para lograrlo. Y decidí, tú sabes, así, de boca, fui, y gracias a Dios se me está dando. ¿Tú me entiendes? Porque a mí me apoyan real, que no es de boca que siempre ha, ha recibido tu apoyo claro, en el bloque, gracias a Dios tú sabes, mi familia, mi mamá, tú sabes, todo el mundo me apoya en el barrio, que lo que es dinero de en el barrio, neto, yo oye yo te freno a cantar en el parque antes yo cantaba en el parque y no hay más, yo me apego de la tarima y me pidieron mi foto dinero, dame una foto, ven, chamaquito y gente, tú me entiendes, gracias yo tengo como esa conexión con el público tengo el apoyo que se siente eh, en San Francisco Macorís, ¿crees que tú puedes romper el hielo? en cuanto a una pegada claro, que lo esperen, que apuesten a mí yo le digo a yo que, que apuesten a mí, que no de boca yo tengo el flow y tengo el talento neto esto de lograrlo. Lo que pasa es que no, no, no, no ha podido chocar todavía porque el tiempo de dios perfecto. Yo no me desespero. ¿Tú me entiendes? De nada, tú sabes, de nada en este tiempo yo estuviera pegado, pero yo tengo mi experiencia. Ahora. A, antes de tu ser cantante, antes de tú tirarte como artista, eh, ¿cuál de aquí de San Francisco de Macorís te inspiraba? Oye, ese chamaquito es bueno. bacano, le mete. ¿Cuál de, de, de, del movimiento bueno. aquí? Yo en de eso aquí, vieja escuela. En vieja escuela sí, lo que pasa es que tú sabes que yo nunca veo... Yo digo Don Miguel, que yo siempre lo veo con ese respeto, tú sabes, y vaina, pero yo lo respeto a todos, a todos los a que yo lo respeto y no queramos, tú dices, pero Don Miguel, yo siempre lo he visto así, tú sabes, cuando yo lo veo en los soberano, ese gante, yo digo, algún día yo tengo que estar ahí, tú me entiendes, es un orgullo para nosotros. Claro, eh, eh, Cacu, ya estamos hablando bien, no estamos hablando mal, después <risa> no vengas tú a, a decirme tu vaina, óyeme, eh, te veo con un flow de pinga, tú pareces un, un tipo que, que está en esto. Eh, háblame de, de la mano de quién ese video tan duro que está ahí. Hey, de X Multimedia. Hay que quiere un video duro que frene para allá. Que no es de boca. Y de X Multimedia se la vuelta. El que quiere un video duro con calidad. Si parte a... de tu equipo, tú le pagaste su cuarto. Parte de mi equipo. Que, está apoyando, equipo. Claro, que está apoyando, claro. Está Está apoyando. O sea, apoyando ¿Tú me entiendes? Mire, mire, mire eso, eso es increíble. No, porque uno hace su diligencia, ¿no? Tú también. No, no pero tú sabes taltivo. que parte del equipo. Está activo. Tú estás activo en eso y, y veo que. Eh, tiene mucho apoyo de gente que son duras claro la gente me apoya tito pago es pila de tigres que apoyan a uno porque que uno tiene que te apoya aquí de los medios que te han apoyado tito pago tito pago por ejemplo tito pago usted que siempre me ha apoyado que caí preso un día y me hizo la tracción soy tú que dinero persona oye usted no solamente recibió la ayuda así real de usted y tito pago que me visto y talento y me dice tito pago me tira cada rato qué está haciendo tú me entiendes anoche me tiró me dijo estás que pienso ya ir para la capital y claro, así, no, no, no, eso es así Los muchachos deben aprender eh, Hay que apoyar Yo pienso, mi opinión Es que debemos ser unidos Porque nosotros ya estamos en el ojo del huracán claro. tenemos que armar una vuelta Y, y soltar cualquiera y soltar, Claro. ¿No entiende Háblame de ese flow De todo ese meneo que tú tienes arriba Flowy, flowy, ¿Eh? Eso es flowey que patrocina aún En la casa, Flowy, la mujer de Flowy, Flowy, Flow, hey, Chamaquito tiene esto en mi cerca, lo que... Tienes que llevarme para allá, para yo Te Tengo Tienes que frenárselo para allá, para que tú ¿Eh? la que, que la verdadera camiseta y tal, todo. Claro, claro. Hay que poner de no, <risa> Sí, tengo que ir, Claro, tienes que frenar. Claro. Ah, no, pues ya, oh, ya, y ya el tengo el Flowy. No, tú dile a Flowy, que tú tienes que frenar. Flowy pa voy para allá, tú sabes, yo hago un atentado <risa> <risa> y nos llevamos todo. Claro. Mi hermano, eh, eh, ¿qué opinas eh, sobre... Los de Santo Domingo, eh, la gente del lápiz consciente, esa guerra, ¿cómo, cómo tú ves eh, ese movimiento e, y, y, y ese comentario de Químico Ultra Mega que hizo en cuanto al movimiento 5-6? No, dime tú, está de pinga eso. Nosotros lo que tengamos que unirnos, neto, ¿no? es real. Tú sabes, porque el lápiz tiene que, tengamos que unirnos para nosotros romper el hielo, porque nosotros no nos El único que está matando a la liga es la alfa. Entonces, ahí mismo alfa no lo comamos, nosotros mismos le llevamos de todo. ¿Tú me entiendes? Lo que tengamos que unirnos. Y, y romper. Y romper. Que eso claro, es, que, es, eso es tú, lo que están. Dime cuántas tarimas has hecho tú. Dinero. No, en, yo en, yo soy sé, sé el mejor. No, que me han dicho, me el, están tirando por aquí eh, la, la, la gente que Que tú eres duro en tarima. El mejor en tarima, Neto. Soy yo uno de los mejores, gracias a Dios. Este Tito Pago me da la oportunidad de, de, de yo atraparme. Como cuatro veces yo subió en la tarima de aquí de la patronal. Bueno, en los barrios, Neto, yo siempre canto los barrios, los barrios, tú sabes, la gente. ¿Qué ¿Tú crees que, eh, que la muerte de nuestro hermano y amigo en Siyo va a servir para unión en San Francisco de Macorís? Puede servir, porque Chamaquito es un chamaquito humilde. Yo lo conocía en Siyo. Y ve, Neto, y me dijo que tenía, que iba a grabar con Roche, Y yo, en verdad, lo primero no lo creí. No, porque es así. Y claro. él tenía ese tema anterior con Roche, Lo que pasa fue que dime tú, ahora fue que se, que yo digo que el tiempo de Dios perfecto. Pero la gente tiene que apoyar, en esto, Tienen que apoyar más. Porque mira, a ver. Para que ese chamaquito sonara, mira lo que tuvo que pasar. Para poder sonar. Tú me entiendes, yo vi gente que, coño, loco, apóyalo cuando viste vivo, escúchame la palabra, apóyalo cuando tú estás vivo. Miren, súbelo, porque eso de que es porque tú te moriste. Para mí, para mí, eso no... Si, si usted para que yo me muera, para usted subirme, no me suba. Porque tú tienes claro, que subirme claro. vivo, para yo sentir el apoyo y la buena vida. No, vibra? no, así es, así, es, hermano mío. Tú eh, eh, sabes que el tiempo de televisión es corto, claro. me gustaría durar más contigo hablando, pero... ¿Eh? No, no, que ha rendido la entrevista, a dar tu, tus redes sociales y todo tu vuelta. Pueden buscarme en YouTube, Dinero en Persona, en Instagram, Dinero Persona, estamos activos. Y escuchan lo nuevo, Tony Montana. Y estamos activos, mi gente, que han gratis, que gran dinero, a los feos cotizados. ¿Qué fue? Ya ustedes saben, señores, los feos cotizados y me voy a incluir ahí también. Claro. ¿no? Los fuegos cotizados. <risa> señores, vamos a despedir con el video del muchacho y esto es hasta mañana. Mañana no. El lunes, sígueme en las redes Neto Flow 56, www.netoflow.com y también entrenador.com.deo. Ahí usted va a ver la entrevista de dinero en persona. Vámonos ahí. Por el flow que yo tengo, para el coquilero Desde pequeño sé lo que yo quiero. Soy primero, segundo, bro, y tercero. Quiero hacer un campo con Will Dinero. Con Will Dinero me sobra la fama. Tu c. en mi cama. Mucho me odia y otro me ama. Arma de fama y de frente. Cuba yo tengo una cubana, siempre con lo puro no corro con rana, fumando el la y bebiendo bucana intocable como Tony Montana. Yeah.